Arranquemos ah, estamos poniendo en marcha la, la colonia de verano en el polideportivo municipal del de año sí, 2020, ¿no? la, la cuarta colonia municipal, más de 5.000 personas, ¿Cuanta? más de 3, 500 chicas y chicos de entre 4 y 12 años, más de 350 abuelas y abuelos, adolescentes de entre 3 y 18 años personas con, con discapacidad de motriz intelectual, chicos con discapacidad motriz intelectual de entre 6 y 13 años, más de 180 profesores, buenos actividades deportivas, piletas, actividades de inclusión, en eh, el Estado municipal, siempre al hablado de, de, de las vecinas, de los vecinos, en este caso de sus hijos, de sus nietos, durante un mes con una, una colonia que se... Sí, entramos ¿no? Eh, más de 180 profesoras profesores, profesores eh, eh, que están a cargo de estas actividades, eh, bueno, que, que ponen a, al distrito de Burlingame y a las vecinas y vecinos de BGC y William Móviles eh, en esto que es mucha participación, ¿no? Ver a las abuelas a los abuelos participando de las actividades de las colonias, ver también las políticas de inclusión, ¿no? Política con las nenas y los niños, las chicas y los chicos capacitados, no o sea, todos, todos y todas en el distrito, en la colonia, en el polideportivo, en un mes que va a ser muy intenso y muy lindo. ¿Está todo centralizado aquí en el polideportivo? Está todo centralizado en el polideportivo. Quiero aprovechar también la, la, esta oportunidad para anunciar que vamos a comenzar la construcción de un nuevo polideportivo en Villa T6, eh, en la zona del cementerio, en la, en la calle Ariquizábal, Arquizábal, Don Cristóbal y Izquiernan medio cubierto, con una pileta climatizada, vamos a comenzar en, en dos o tres meses las obras, así que vamos a tener a partir de la colonia del año que viene, 2021, bueno, dos polis y dos lugares en Villa de 6 y, y aquí en Urlingan para bueno, para poder tener actividades y poder al, albergar más de cien cien. La creación nuevamente del Ministerio de Turismo y de Deportes se pone en otro lugar, la política deportiva, y el municipio va a estar en ese proceso acompañando Sí, por supuesto, cuando, cuando la decisión de, del gobierno del presidente Fernández es tener prioridades y cambiar prioridades, eh, todo ayuda, todo beneficia, ¿no? O sea, hay un gobierno nacional que, que tomó la decisión de, en este caso, de prioridades que tienen que ver con la tarjeta alimentaria, que tienen que ver también.. Con con, bueno, con trabajar en mejorar los sistemas de salud y en todo lo que tiene que estar relacionado a las políticas de inclusión ¿no? eso es el deporte, eso es la cultura, eso también es la educación no así que bueno, eh, recursos y el gobierno nacional el gobierno del presidente Fernández invirtiendo para, para que esto mejore ¿no? si anunciamos la, la construcción de un nuevo político tiene que ver con la decisión del gobierno nacional en que esto pueda ser de esta manera así que estamos, estamos muy contentos y, y esperemos vamos a, a la Argentina que va que a ir saliendo de a poco. ¿no? En esto de las prioridades, hoy son los que me tienen, son aquellos que no comen cuatro veces por día, son aquellos que se quieren volver a tener trabajo, son aquellas niñas y aquellos nenes que quieren, quieren volver a comer a sus casas ¿no? y dejar de comer en los brenditos. Así que mucha tarea, mucho trabajo y, y un poco la colonia de vacaciones en el distrito de Burlingame que presenta. Esto. Sí. Estamos aprovechando para, para poder trabajar en todo lo que tiene que ver con la mejora de, de, la, de los colegios, en la en, en, en, en, en, en todo lo que tiene que ver con instalaciones de zinc, gas, pero también aprovecho la, la, la oportunidad para, para hacer un llamado a la reflexión, a la cordura, a la humildad y al acompañamiento para tener esa ley de reforma impositiva que necesita el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que necesitamos junto al gobernador Kichilov para poder salir de una situación complicada, ¿no? La provincia está en emergencia sanitaria, la provincia está en emergencia educativa, la provincia está en emergencia económica y necesitamos esta ley. Una ley que va a representar claramente empezar a construir igualdad, igualdad entre los bonaerenses y que podamos afectar recursos para que lo entienda nuestra gente en mejorar los colegios, en tener más jardines de infantes, en poder mejorar los hospitales provinciales. Para eso necesitamos esta ley de reforma impositiva, ¿no? Así que, bueno, esperemos que en el día de hoy el gobernador Axo Kichirov tenga esta herramienta para poder comenzar a trabajar y poner de pie la provincia. Bien. Bueno, sí, claro. No, no, la verdad es que tenés que traer la muni, tiene que venir vos a la muni. El 29 de abril tenés que venir vos con él a la muni a ver si Dame ah, no la, no la torta.